Que causa la envidia. No es el dinero, la casa o el coche que tienes. A veces los envidiosos lo tienen todo e incluso más que tú. Lo que causa envidia es tu brillo, tu forma de ser, tu risa, tu personalidad y cuánto te quiere la gente. Los envidiosos siempre intentarás ser como tú, pero nunca lo lograrán. Hola, este es Rafael Gómez y hoy quiero invitarte a que veas esta bella reflexión, pero antes, quiero animarte a que te suscribas. Me dejes tu manita arriba. Porque en este video, te mostraré qué debes hacer cuando estás ante gente envidiosa, cómo cuidarte de la gente envidiosa y lo más importante, cómo evitar que tú te conviertas en una persona envidiosa. ¿Te gusta la idea? Pues no me privo más y aquí te van. La envidia es una emoción compleja y a menudo negativa que puede manifestarse de muchas formas. Si te encuentras rodeado de personas que están celosas de tus logros, habilidades o circunstancias, puede ser difícil manejar la situación. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para lidiar con la envidia y proteger tu bienestar emocional. Reconoce la envidia. El primer paso para manejar la envidia en tu entorno es reconocer que existe. Puede ser difícil aceptar que hay personas que sienten celos de ti, especialmente si son personas cercanas a ti. Sin embargo, reconocer la envidia te permite comenzar a encontrar formas de manejarla. Comprende que la envidia no es tu culpa. A menudo, las personas envidiosas culpan a otros por su propia insatisfacción y falta de éxito. No te sientas responsable por los celos de otras personas. En lugar de eso, Enfoque tu energía en tus propias metas y objetivos. Mantén la distancia. Si es posible, intenta alejarte de las personas que están constantemente celosas de ti. Si trabajas con alguien que te envidia, intenta minimizar el contacto o trabajar en equipo con otros compañeros. Si se trata de amigos o familiares, establece límites claros y considera la posibilidad de reducir el tiempo que pasas con ellos. Comunica tus sentimientos. Si la persona envidiosa es alguien con quien tienes una relación cercana, es importante que te comuniques con ella. A veces, la envidia puede surgir de malentendidos o inseguridades y hablar sobre cómo te sientes puede ayudar a resolver el problema. Expresa tus sentimientos sin juzgar a la otra persona y trata de encontrar soluciones juntos. Mantén una actitud positiva. Si bien es natural sentirse mal por la envidia de otros, es importante mantener una actitud positiva y concentrarse en lo que te hace feliz. No dejes que la envidia de otros te haga sentir inseguro o que tus logros no valen la pena. Recuerda que eres una persona valiosa y que mereces ser feliz y tener éxito. Busca apoyo. Si te sientes abrumado o afectado emocionalmente por la envidia de otros, busca apoyo en amigos, familiares o un terapeuta. Hablar con alguien puede ayudarte a procesar tus emociones y encontrar estrategias efectivas para manejar la situación. Lidiar con personas envidiosas puede ser difícil, pero no tienes que dejar que sus sentimientos negativos te afecten. Al reconocer la envidia, establecer límites, comunicarte de manera efectiva, mantener una actitud positiva y buscar apoyo, puedes mantener tu bienestar emocional y concentrarte en tus propias metas y objetivos. Ahora es momento de hablar de qué manera te debes cuidar de la gente que es envidiosa. Cuidarse de las personas envidiosas es importante para proteger tu bienestar emocional y evitar que su negatividad te afecte. La envidia puede ser tóxica y, si no se maneja adecuadamente, puede tener un impacto significativo en tu vida y en tu autoestima. Aquí hay algunos consejos para cuidarse de la gente envidiosa. Establece límites claros. Es importante establecer límites claros con las personas envidiosas. Si notas que alguien te está criticando o desvalorizando constantemente, establece límites saludables y deja en claro lo que es y no es aceptable para ti. No te sientas mal por defender tus límites y tu autoestima. Evita compartir demasiado. Las personas envidiosas pueden aprovechar cualquier información que les des y usarla en tu contra. Asegúrate de tener cuidado con la información que compartes y evita dar detalles innecesarios sobre tu vida. Mantén las cosas positivas y no te preocupes por compartir tus logros con personas envidiosas. Mantén la perspectiva adecuada. Cuando te enfrentas a la envidia de alguien más, es importante mantener una perspectiva adecuada y no permitir que su negatividad te afecte demasiado. Recuerda que la envidia a menudo surge de la propia inseguridad y problemas de la otra persona. No permitas que la envidia de otros te haga sentir mal acerca de ti mismo o de tus logros. Rodéate de personas positivas, rodéate de personas que te apoyen y te den energía positiva. Busca amigos y familiares que te valoren por quien eres y celebren tus logros contigo. Mantener una red de apoyo sólida puede ser fundamental para proteger tu bienestar emocional cuando te enfrentas a la envidia de otros. Practica la autoaceptación. Una de las mejores maneras de cuidarse de las personas envidiosas es practicar la autoaceptación. Aprende a valorarte a ti mismo por quien eres, no por lo que los demás piensan de ti. Cuando tienes una fuerte autoestima y confianza en ti mismo, la envidia de otras personas no puede afectarte tanto. En resumen, cuidarse de las personas envidiosas implica establecer límites saludables, evitar compartir demasiado, mantener una perspectiva adecuada, rodearse de personas positivas y practicar la autoaceptación. Al tomar medidas para proteger tu bienestar emocional, Puedes mantener tu autoestima y seguir adelante con confianza y determinación. Muy bien, ahora ya sabemos de qué manera nos tenemos que cuidar de la gente envidiosa. Ahora necesitamos aprender cómo hacer para que nosotros no nos convirtamos en envidiosos. La envidia es un sentimiento que puede surgir en cualquier momento en nuestra vida, y aunque es completamente normal sentirlo, si no se maneja de forma adecuada, puede convertirse en un problema. Por eso, es importante saber cómo evitar que la envidia nos controle y cómo convertirnos en personas más positivas. Aquí hay algunos consejos para no convertirnos en personas envidiosas. Practicar la gratitud. La gratitud es una práctica que nos ayuda a reconocer y apreciar lo que tenemos en nuestra vida. En lugar de centrarnos en lo que no tenemos, es importante enfocarnos en lo que sí tenemos. Cuando practicamos la gratitud, podemos ser más felices y evitar sentir envidia hacia los demás. Evitar comparaciones, compararnos con los demás es una de las formas más comunes de sentir envidia. En lugar de compararnos con los demás, es importante centrarnos en nuestras propias metas y objetivos. Cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo, y es importante recordar que cada persona tiene sus propias fortalezas y debilidades. Aprender a celebrar los éxitos de los demás, en lugar de sentir envidia hacia los demás, es importante celebrar sus éxitos. Aprender a reconocer el éxito y el logro de los demás puede ayudarnos a ser más empáticos y a desarrollar una mentalidad más positiva. Centrarse en la automejora, en lugar de sentir envidia por los demás, es importante centrarse en nuestra propia automejora. En lugar de preocuparnos por lo que los demás tienen o logran, es importante trabajar en nosotros mismos y en nuestras propias metas y objetivos. Ser consciente de nuestros sentimientos, es importante ser consciente de nuestros propios sentimientos y emociones. Si nos damos cuenta de que estamos sintiendo envidia, es importante tomarnos un momento para reflexionar sobre por qué estamos sintiendo esa emoción y cómo podemos manejarla de forma adecuada. Evitar convertirnos en personas envidiosas implica practicar la gratitud, evitar comparaciones, aprender a celebrar los éxitos de los demás, centrarnos en la automejora y ser conscientes de nuestros sentimientos. Al trabajar en estos aspectos, podemos desarrollar una mentalidad más positiva y aprender a apreciar lo que tenemos en nuestra propia vida. Espero que este video te haya gustado. Recuerda que puedes ver más de nuestros videos. Te dejo algunos por aquí. Además, no olvides buscarnos en Facebook como Belifers Frases. Te veo en futuros videos.